Yo soy un hombre que ha sufrido mucho Porque el destino me ha negado lo más bello Vendí la vista cuando era solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Cuando era niño siempre deseaba poder ver a mi madre a mis hermanos y a todos mis amigos. Poder mirar las aves en el cielo y ver las aguas de los ríos con mis ojos. Poder mirar las aves en el cielo para los ríos con mis ojos, cuando era niño siempre me tristecía Solo escuchaba como los demás jugaban a la pelota, al trompo, a las bolitas. Jugar con eso, juguetes no podía. La pelota, al tronco, a las bolitas Jugar con esos juguetes, no podía Hoy soy un hombre y me encuentro resignado porque son cosas que pasan en la vida Mientras que yo aquí me sigo acostumbrando a vivir las tinieblas porque para mí la lucha está perdida.